Arrancamos diciendo que mañana entramos en Acuario. Comienza. ¿Qué significa? La temporada acuariana. Y bueno, eh, pasamos de una temporada capricorniana, en la cual eh, una de energía fija, de tierra, ¿no? Eh, donde en nuestro caso, eh, bueno, se vincula mucho con las vacaciones. Por ahí no se puede ver mucho la energía de Capricornio como el, la cabra que sube a la cima, ¿no? Para conseguir objetivos. Eh, en donde materializa todo lo que quiere todo lo que quiere eh, esos objetivos que, que se plantea al comienzo los puede materializar eh, el trabajo, el esfuerzo eh, una vez que ya llegamos a la cima decimos y ahora qué pasa y bueno, entramos en la temporada de acuario justamente cuando eh, entramos en acuario es, es dar ese salto de fe ya estamos en la cima, bueno ahora qué viene ahora me voy Hago el salto cuántico, ¿no? Uh -huh. eh, confío, me suelto. Y, y bueno, y es una temporada para eh, los signos de acuario y de Pisces. Eh, más bien hablan de lo colectivo. Hasta Capricornio, bueno, habla de una energía muy individual, ¿no? De cómo nos, nos preparamos para trabajar, para conseguir eh, lo que necesitábamos, pro, eh, proveernos eh, de lo material. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con acuario, no, ya es una energía mucho más colectiva, donde todo lo que aprendimos durante todos estos signos zodiacales se ponen en práctica. Uh -huh. Creo que también acuario lo que viene a traernos es... Eh, eh, el acuariano generalmente es este amigo loco, ¿no? Que siempre está adelantado con sus ideas y que dice... No sé, que siempre quiere llamar la atención. Uh -huh. Bueno, eh, estamos hablando de temporada en acuario y vemos que acá el compañero tiene una camisa que sobresale de su... de su, este, eh, en la televisión, ¿no? Uh -huh. Ese color sobresaliente. Generalmente es eso. Eh, acuario eh, nos plantea poder conectarnos con la creatividad, ¿sí? sí eh, con lo disruptivo también, eh, los que tienen mucha energía en acuario en su carta natal probablemente pasen por circunstancias que la estabilidad no es algo que, que está permanente en su vida. Uh -huh. Y los cortes, las interrupciones, por ejemplo, las amistades, en un caso las amistades aparecen y se van. Eh, yo, por ejemplo, tengo amigas de toda la vida que nos vemos mm, de vez en cuando, de la infancia incluso, que nos vemos de vez en cuando y que sin embargo esa esa ese diálogo está como si nunca hubiese pasado nada. Ah, claro. como que si sí, se hubieran visto hace Recién. un día nada más, claro. claro. Dijiste que hay signos que tienen más eh, energía claro. en acuario. ¿Cuáles serían esos signos? Por ejemplo, sí. si vos tenés el sol en acuario, so, sí. so, o sea, sos acuariano. Ah, pero hay que ver la carta astral. Hay que eso. ver la carta natal. Pero, okay. igualmente, o sea, los que cumplen años desde mañana hasta el 17 de enero uh -huh. eh, de perdón de febrero que comienza ahí la temporada pisciana uh -huh. el 18 comienza la temporada pisciana eh, ahí van a poder este bueno la gente que ha nacido ahí es la que tiene el sol y brilla en esta en este signo uh -huh. así que bueno se destacan por qué porque ser muy disruptivos por ser muy rebeldes por siempre tener ideas originales que salen fuera de lo común eh, suelen mmm... ser más ar más artistas eh, puede ser que sean un poco más artistas por ahí pueden creer en lo esotérico son muy buenos astrólogos también uh -huh. podrían llegar a hacerlo porque siempre están pensando en el futuro, o todo lo que tenga que ver con el futuro, por eso también se involucran por ahí con la con el tarot, pero también a la vez tiene la otra faceta que es la científica, ¿sí? la de investigar, la de, por ejemplo, eh, encontrar, eh, no sé, eh, mandar cohetes al, al espacio, claro, eh, claro, claro, todo claro. lo que tenga que ver con los satélites, las comunicaciones, hacer redes, tejer redes. Eh, creo que la web eh, es una, la red, ¿no? Las redes son, eh, es parte de esto acuariano, ¿no? que De, de esta gran energía. Eh... Ese, ese que está detrás tuyo en verde es, es acuario. Ese es Tauro. Ah, ese es Tauro, Ah, porque tiene como dos cuernitos. Ajá, ese es Tauro. Eh, y justamente eh, uno de los temas de Acuario que tiene que integrar es esa, fi esa si bien es un signo fijo no que por uh -huh. ahí sus, creen es, eh, sus creencias no sus convicciones son mucho más, que su que, más fuertes que sus eh, creencias eh, tiene que poder eh, integrar y bajar un poco a la tierra sí porque por ahí se queda en el mundo de las ideas y lo que cuesta es materializarlas ¿sí? yo puedo tener un montón de ideas super creativas y no hacer ninguna, quedarme en eso. Entonces, eh, creo que también esa parte de Tauro, eh, de Tauro, o todas las energías de Tierra, como Capri, eh, como eh, Tauro, Capricornio, y me mmm, estoy oleando la otra. Ay, esto de salir al aire. Sí, son <risa> muchos signos aparte. Eh, si empezamos a tirarte todo. Claro, todas estas energías de, sí. de tierra como Virgo, es más. Por algo tubo, me lo he olvidado. <risa> Porque bueno, ahí deben estar los Virginianos. Preguntando, o sea, eh, bueno, eh, ¿en qué te equivocás eh, la perfección, no? Eh, bueno, esto lo que lo hace eh, es poder bajar esas ideas a tierra y, y es súper fundamental, porque si no, no nos, o sea, quedarnos en las ideas no nos lleva claro. a nada. Hay que ejecutar, hay que hacerlas, por cierto. ¿no para, para, para, ahí, esa, esa es la relación de Acuario con todos los signos de Tierra. Eh, ¿O son todos los signos de tierra? Eh, los signos de tierra este le caso? van a dar a Acuario ah. la materialización, la sustancia, ¿no?, para poder ejecutar sus, sus ideas. ¿Acuario y es un signo de aire? De aire. Uh -huh. Estamos hablando ¿Viste de. Un que signo todo el mundo dice, como es Acuario, es de que agua. Pensás de agua, claro. Claro, uh -huh. ¿por qué? Por esa simbología. Eh, que bueno, que también se lo relaciona con el aguador, uh -huh. eh, pero tiene más que ver con, eh, con la energía con aire. del aire. Sí. Uh -huh. Eh, esas ondas que aparecen que parece agua, pero también se pueden relacionar con la energía eléctrica. ¿sí? Por eso también, eh, cada signo tiene un personaje que lo representa, sí. ¿sí? un actor principal. En el caso de Acuario, sus actores tiene dos, Ajá. que es Saturno y que es Urano. Ajá. Entonces, estos son los regentes de ese signo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que una persona puede Sat tener... Saturno me parece que le mete una energía ahí media fuerte, ¿no? Sí, puede ser, sí. Le en realidad los Porque dos... Es bravo Saturno, ¿no? Los dos. Por eso los acuarianos siempre están entre lo tradicional, lo fijo y lo disruptivo que es Urano, eh, la creatividad, el flash, la idea que le vino, le bajó y que por ahí la comenta y, y todo el mundo la mira como diciendo, pará, baja un pong, un cambio, esto es imposible hacerlo. Eh, lo bueno es Saturno, de tenerlo también como ser gran regente es de que esa ideología, esa, esa idea que se genera, se puede llevar a cabo a ¿Tiene? través de la permanencia en el tiempo. Y... ¿Tiene que ver el <risa> clima en los signos? Porque veo muchos, vi muchos memes, sobre todo el mes pasado de enero, de la <risa> gente de Capricornio, Ajá. que cumplía mes en enero, que no hay nadie, que todo el mundo se olvida de llamarte porque se van de vacaciones claro. o lo que sea. ¿Viste? pasó un montón, no festejas tu cumpleaños o no hay nadie, es justo el día de tu cumpleaños y no recibís ni un regalo. ¿Tiene sí. que influir sí. en la energía el clima? En los signos en ese, que sea invierno, primavera. En ese verano. caso, bueno, que igual la astrología está pensada desde el hemisferio norte, uh -huh. entonces por ahí, eh, bueno, la llevamos nosotros ahora al hemisferio sur, pero este la eh, astrología tradicional está muy enfocada en el hemisferio norte, que allá uh -huh. sería el invierno, entonces por eso eh, este regente de, de acuario que es Saturno, eh, se lo caracteriza por ser un, un, un planeta muy frío sí uh -huh. Muy muy solitario, o sea, es, es inhóspito, es solitario. Entonces, quizás también la energía capricorniana, que el, el, con esto de que ya la transitamos y este es el último día, por ahí nos sintamos un poco más solos, más solitarios, o uh -huh. no queramos, o a lo mejor no, no tenemos ganas de, de juntarnos con alguien, eh, o tenemos ganas de trabajar, o le ponemos más ímpetu en, en, en lograr objetivos en que lo no podemos concretar, claro. Uh -huh. Y justo nos toca el cierre del año. Y este, porque realmente el calendario astrológico comienza con Aries. Claro. ¿sí? claro. Entonces, bueno, ahora es llegar a la cima de la montaña y bueno, y por ahí eso, uno por ahí llega a la, a la, a la cima solo. Bien. Y Capricornio es ese tipo de energía, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ustedes, que están allí del otro lado, que nos escriben al 261-344-4444. Porque seguramente acá vienen las preguntas. A ver, muchos interesados en este tema. Yo lo estaría si Para mí en mi casa. acá vienen las preguntas. A ver, buen día. Soy Sandra de Cáncer. ¿Cómo nos va este año? Gracias, Dani Rodi de Sote. Vamos a leerlas y después les vamos a ir contestando. Hola, soy de Leo. Quisiera saber cómo va a estar este año para nuestro signo. Por acá Miriam. El sol en Sagitario, la luna en Escorpio y ascendente en Acuario. ¿Cómo se presenta mi futuro? ¿Qué significa tener Venus en Acuario? Solenaria, Luna en Tauro, Ascendente en Libra. A ver, uno más, ¿te vas acordando wow. más o menos de más los mensajitos? Menos. Si no, los vamos. No pasa nada. Vamos después a pero ver, podemos empezar. Me llama Subimos la atención la Venus más. en Acuario. Hola, soy Fabi de Acuario. Yo soy muy tranquilo, quiero saber por qué no me salen las cosas como a los otros que Acuerdo. también son de Acuario. Empecemos por ese, a ver. Dale, ¿qué bueno pasa ¿y por en qué qué general? No Cuando a uno ser... le pasa algo, signos generales, y sí. a otro no. igualmente, eh, acuérdense que tenemos una carta natal, que es nuestro mapa estelar, oh, claro. en el cual estaría bueno poder verla entera, entero, para poder saber eh, qué, es lo que lo, eh, qué es lo que lo dificulta. No podemos decir, uff, eh, eh, a ciencia cierta, tampoco tengo una bola de cristal. Y eso también tiene que entender la gente, de que... Eh, no, no puedo darle un manual de instrucciones para que viva su vida. Claro, ¿sí? claro. creo que todos tenemos la responsabilidad de vivir nuestra propia vida. De explorar. De explorarla, por uh -huh. supuesto. Y en el caso de este acuariano, ¿yo qué le puedo decir? Eh, yo como ascendente en acuario también, que me siento muy acuariana en eso, eh, explorar, lanzarte, el preguntarse siempre qué más es posible. Eh, dejar de mirar a los demás uh -huh. y ver eh, qué es lo que a mí me está limitando eh, ¿será que por ahí mis ideas pueden llegar a ser muy, muy disruptivas en el, en el en el ámbito donde las quiero plantear? Eh, ¿de qué manera las podría trabajar para que eh, pudieran ser más, eh, más realistas? Uh -huh. porque por ahí como acuariano nos ponemos y volamos en la nube, ¿no? en el universo y queremos hacer cosas muy eh, que no se pueden realizar, que no se pueden concretar eh, con rapidez que necesita de este Saturno, ¿no?, desde la experiencia, de los objetivos, de llevarlos a cabo con, con, con, mucho, con mucho esfuerzo, con disciplina. Eh, y por ahí también eh, puede ser que, que no conecte bien con, con, con su energía, ¿no?, de esto. Eh, yo le, lo invito a que aproveche en esta temporada de Acuario a, a ver, a conocerse mejor qué es lo que quiere para él. Uh -huh. eh, con sus proyectos, con sus creaciones. Dejar de buscarle la perfección. Porque por ahí uno se... Uh, claro. Por ser demasiado perfeccionista, es eh, no Acuario es muy perfeccionista. Ajá. Junto con, con Virgo. Acuario es muy perfeccionista y por ahí no quiere dar ese salto al vacío, no se la quiere jugar... Porque le falta una etiqueta a su producto, o le falta eh, un objetivo, un, una idea más, o le falta un colorcito a esto, o eh, un punto acá, es muy detallista. Entonces, uh -huh. no suelta y no se lanza. Uh -huh. Nos pasa mucho como emprendedoras. Claro, claro, En claro. mi caso, ¿no? Y a ver, ¿yo cómo hago para hacer este producto? Y bueno. Pero va más en, una, en tener confianza en uno mismo, me da la sensación. Por supuesto. Yo creo que también la respuesta a todos los signos es el miedo. Claro. Cuando tenemos miedo, o sea, la, la pregunta sería: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Claro, me tiraría al vacío directamente. ¿Qué harías? O sea, no sé, si ya sí. la gente no tuviera miedo, pero lamentablemente, bueno, hay patrones, hay patrones sociales, uh -huh. reglas y cosas que tenemos que respetar porque si no esto sería. Igual el miedo a no, veces es un buen instinto, total, digo. Pero, ¿no? pero sí, y, pero bueno, en este caso, bueno, si hay un proyecto que yo quiero sacarlo y bueno, probar, ¿qué pasa? Si te claro. equivocas. ¿Qué va a pasar? ¿No sale no sale, eh, claro. si pero no, lo si, podés intentar si no de una avanzas, manera distinta. Claro, claro, si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber que no te salió? Claro, claro Por lo menos por te supuesto. animaste, no te salió, bueno, probá con otra cosa o probá de vuelta. Por supuesto, por Preguntaban por, estoy tratando de acordarme, Leo, cáncer. Sí. sí. Eh, ¿Cómo va a estar el año? Leo, cáncer y me quedé con la Venus en acuario. Eso. Con la Venus en acuario. ¿Qué significa? Venus es la manera de relacionarnos que tenemos. Todos uh -huh. tenemos a ese uh -huh. planeta que nos, eh, que a cada uno nos va a generar una, una energía totalmente distinta. En el caso de las Venus en acuario, eh, es una energía donde eh, necesitan que en su relación, ¿sí? eh, eh, vincularse eh, con alguien que le respete su libertad. Porque también el acuario no es eso. Necesita libertad. Uh -huh. Eh, necesite, si vos crees que esté todo el día con vos A modo canceriano Dándote abrazos y conteniendo Y no, ahí no, no va a ser Necesita libertad y confianza Mira yo te voy a buscar mientras tanto famosos que son de acuario eh, eh, Shakira sí, tenemos. Shakira, Shakira. Uh -huh, Shakira, bueno ahí la ven Una uh -huh. acuariana súper acuariana Por esto de, de estar Y justamente está con un tránsito muy particular Que es urano, oposición urano <risa> Totalmente rebelde y eh, mm -hmm. con esto que acaba de decir con sus eh, declaraciones. Sí. En esta canción que estamos escuchando ahora. Mira. Ahí está, ahí sale sí. este urano, ¿no? ¿La cantás? Esa rebeldía. ¿Te gusta? Eh, sí, la escucho. <risa> Pero... le, le, sale, le sale toda la guerra. Adentro. Le sale toda la guerra. Y esa rebeldía también no del sistema. De, de que, eh, por, que. O sea, que las mujeres tenemos que ser. Eh, totalmente sensibles, empáticas uh -huh. y que tenemos que cuidar del otro. Y por qué no Para podemos facturar? Diga... Por qué no podemos ser empresarias? Por qué claro, no podemos claro, ser pues... emprendedoras o mujeres de negocios? Las mujeres uh -huh. ya no lloran. O sea, Entonces es ahí está Las mujeres el facturera. tinte acuariano, no, de cuestionar, porque siempre en, entra en una causa, no, que cuestiona lo tradicional, que cuestiona el, mm. lo social. Susana Jiménez también es de. Y Susana Jiménez, cómo no, no, va no, no. Sí, bueno, lo va a ser, acuariana sí. Estoy tirando. 29, 29 de enero. Bueno, sí, no, totalmente. Sí, ella eh, acuariana. Eh, Ed Sheeran también Ed Sheeran. es acuariano. Harry también es style, no, Con Su outfit y su... bueno, <risa> eh, claro, total, totalmente. Siempre transgreden eh, <risa> Cristiano Ed. Ronaldo en lo, bueno, en alguna, o sea, tienen alguna actitud, algo que son originales. Todos somos originales. Corremos uh -huh, un poquito la línea, un poquito más. Pero ellos más. más pueden expresarlo de una manera totalmente que a nadie se le hubiese ocurrido cómo es eh, cómo expresarlo cómo hacerlo mira me estoy fijando me en encanta. Lo que ustedes encanta eh, es fundamental la energía acuariana nos, nos quedamos que nos faltaba preguntar eh, por Leo por Leo y por Cáncer y, y por Leo bueno eh, va a estar los que tienen el Sol en Leo o muchos planetas en Leo también van a estar en este año bastante movidos por qué porque bueno Plutón entra en Acuario como les había hecho en el, en el programa anterior. Y, bueno, van a haber varios cambios y transformaciones. Así que ese eje, sí, de la individualidad y de la comunidad del otro va a estar muy movido este año. Uh -huh. eh, para todos, para todos en general, eh, porque todos tenemos esa energía leonina... Y, y acuariana a la vez, ese viaje lo, lo pasamos todo. El sí. productor sí. del programa, Fer, oh. que es ascendente en Acuario, claro. igual que yo, también va a estar con esos cambios no de en su casa, en su personalidad, quizás, no sé, a lo mejor en algún momento venga con el pelo de color azul, porque oh. quiere hacer un cambio totalmente drástico. Ojo. O Ojo. no sé, o, o pueda hacer algo totalmente que lo sorprenda. Sí. Que nunca imaginó. Que, que nunca imaginó y lo tiene ahora y claro. lo puede hacer. Y, eh, o con sus vínculos también los vínculos socios, parejas y todo, también se puede ver le eh, decís la a tu jefe todo ahí. lo que pensaste todo el año, te animaste <ríe> y le dijiste en la cara, claro, porque... me pasa esto y el jefe te dice, me lo hubieras dicho eje... antes viste, y vos decís, 5 años <ríe> claro, guardándome claro. todo, y vos me decís me lo hubieras dicho antes, viste, pasa claro eso claro, claro. uno por ahí piensa bueno, en este, algo. este bueno, eh, Plutón eh, va a estar 20 años <risa> haciendo de las suyas en ese eje, ¿no? Ah, de la identidad. Así que. ¿20 años? Vamos, a ver. Ah, va a tener tiempo. Va a tener tiempo para mover un para montón hacer de cosas. cosas. claro Sabés uh -huh. que nos preguntan por Pisces un montón. Uy, los Pisces. que, los que para, siguen para, para, ahora. para, para, para, para. Después ¿Qué, estaba qué, cáncer. ¿Querés que ordenemos Dale. desde el principio? Desde el principio. Empezamos por Aries. Les podemos decir Ay. yo. Eh, ¿Cómo ¿o agua, eh, Claro, tierra? ¿cómo vamos? No, no, no, podemos empezar desde Aries Dale. y además comentándoles que este, cómo les va a afectar esta energía acuariana esta temporada. A ver. Si les parece. Dale. Bueno, comenzamos con Aries. Eh, bueno, en, con Aries teniendo eh, Acuario en la casa 1, ¿sí? Eh, bueno, muchos cambios a nivel personal, a nivel del cuerpo, eh, a nivel del entorno mucho más cercano, ¿sí? De uno. Eh, por eso el cambio de look eh, se puede. Es, favorable en este mes, en esta temporada, para que puedan buscar un nuevo cambio de look, eh, animarse a algo, a cortarse el pelo de una manera distinta, a teñirse, a hacer algo que tiene que ver con su cuerpo. ¿sí? Uh -huh. O también empezar el gimnasio, empezar a hacer algo que no hacían antes. Estudiar también Pasa muy, algo por, que no... Muy por afuera, por lo estético. Por lo, est por lo estético, eh, pero también por eh, abrirse un poco más a los amigos, uh -huh. por ahí darse la oportunidad de juntarse si venían de una temporada muy capricornio muy cerrado bueno, a juntarse un poco más con gente, a ser no un poco más un poco, sociable claro. eso también, eh, Acuario acá a todos los signos nos va a dar un poco más de sociabilidad eh, vamos a estar con ganas de juntarnos además el clima, todo nos ayuda a, uh -huh. a, a poder este, convocarnos sí, en reuniones total. y todo eso uh -huh. Géminis eh, con Géminis, eh, sería en la casa 3 eh, no, perdón, Aries, Tauro Ah, sigue Tauro. Sigue Tauro. Ah, chicos. Tauro. No me sé los, <risa> los. Los taurinos nos no van a retar. Tauro. Tauro, Tauro. En, en Tauro, Tauro, Tauro, que perdón. sería la casa 2. Bueno, teniendo Acuario ahí en esa casa, eh, se tendrían que fijar en el mandala también. Eh, del, los que tienen Acuario en la casa 2. Y bueno, ahí van a estar eh, con respecto, con cambios en, en cómo administrar el dinero. Ajá. ¿Sí? Por Ajá. ahí eh, administrar el dinero, cómo lo obtenés. A lo mejor se te ocurre una idea creativa para poder. este eh, ...obtener dinero de una manera totalmente... ...creativa y nada que ver con lo que venías haciendo... Uh -huh. ...puede ser una... ...mira, de, de una creatividad... Tauro, Ajá, ...de Gente de, de una manera original... Uh -huh. ...plata, plata, plata... Eh, <ríe> ahora, Gemini. ...ahora viene ahora sí, Géminis, sí. que es la casa 3... ...si tenemos Acuario ahí en la 3... ...bueno, el entorno más cercano, cuestiones con vecinos... Sí, por ahí me junto con los vecinos que no me juntaba a festejar el cumpleaños de un vecino acuariano, uh -huh. o a, a juntarme con amigos eh, muy cercanos ahí en mi entorno. Eh, situaciones inesperadas en el camino al trabajo, puede ser, porque también es eso, acuario, pero por por ahí da un poco de, de miedo, ¿no? porque las disrupciones van a estar en esa casa, ¿no? en esa casa 3. Eh, así que algún inconveniente, no sé, que nunca te lo esperabas. Ajá. Puede ser. Bien. Tanto en el dinero se te, se te derrumba un poquito la casa, digamos. Se te desarma. Claro. Y pues, la, la casa, digamos, el, el que sería el escenario de la vida, claro. sería el entorno más cercano. Bien. Ajá. Una erupción Algo ahí que, que hace cortocircuito. Bien. Eh, Yo no sé el Eso fue sino. Géminis. ¿Sí? Vamos a eh, Leo. No, no vamos, cáncer. Nos vamos con cáncer. cáncer. Eh, con cáncer puede ser que eh, los cancerianos ahí, eh, en, en la casa 4 ¿no? de cáncer, eh, teniendo acuario en la familia, algún cambio en la familia, no sé, qué sé yo, pintar la casa, reacomodar los muebles del lugar, uh -huh. tiene que ver con, con eso, teniendo la energía del mandala en ese... Claro acuariana en ese lugar. Yo vengo de antes que termine el año con todo eso. ¿Vos sí, sos de sí, sí, sí. Soy canceriano, claro. Sí, sí, sí. Entonces estoy con la no pintura, pintura con todo el tiempo. Rompamos acá, rompemos allá. <risa> claro. Sí, la... sí, una locura. Ajá. Una bueno, locura. Eh, seguimos. Bueno, seguimos, Leo. Dale. Eh, Con Leo. Leo representa la, el escenario de la vida que es la casa 5. Uh -huh. ¿sí? En esa casa 5, si tenemos acuario. Sí, si tenemos acuario va a ser eh, la casa de los eh, romances Puede ser que vengan nuevos romances ¡Epa, atento! Así que porque por ahí aparecen y desaparecen No sé, sea, uh -huh. un amor de verano uh -huh. Puede ser Qué muy, lindo muy acuariano eh, Bueno, eh, también con respecto a los estudios o proyectos Que tengan que ver con lo tecnológico o con lo artístico también Que es, También para los que no se animen a... Eh, y, y les, les entusiasme esto de la astrología, poder comenzar a hacerse un curso de astrología. ¿Por qué no? Porque no, algo que los apasione realmente, uh -huh. conectar con alguna pasión, con, con un proyecto eh, que sea muy creativo para ellos. Y también embarazos, porque también ah, cuando apá. hay tránsitos de Urano, cuando hay acuario ahí que está movilizado por algún planetita, puede activarse el tema de, se viene de el, se viene Del el embarazo. Se viene el embarazo nuevo. Para Bien. Leo. Bien. Bien. Y ahora vamos Bien. a Vamos ahora Virgo. para Virgo. Para Virgo, eh, no, sí, para Virgo, la casa 6, bueno, eh, la rutina, el orden, eh, tiene que ver con, con el trabajo, los, com, los compañeros de trabajo, todo lo, eh, pueden haber ahí algunas, pensemos en algo positivo, por supuesto, de que pueden haber cambios en alguna rutina laboral, eh, quizás no entrabas en la mañana, empezás a ir a la tarde, uh -huh. eh, o bueno, se juntan un poco más, hacen algún eh, alguna junta extra, Fuera del, del trabajo. Del trabajo. Así como para distender y para, para eh, no conectar con esta energía acuariana que es la reunión, lo colectivo, la comunidad. Y Bien. Eso. Después de Virgo Ay, viene el... Libra, Libra, Libra, la casa 7, la casa 7 en Acuario. Bueno, y ahí eh, bueno eh, se nos mueve todo lo que tenga que ver este mes eh, con las parejas, situaciones con pareja que pueden hacer disrupciones o puede que termine la relación tóxica. ...totalmente propenso... para ...ojalá, que sea eso, una relación tóxica que termine... ...o me reinvento... ...nos reinventamos ambos... Uh -huh. ...y a modo acuariano... ...y, y bueno, vamos por más... Eh, ...también con socios... Eh, ...nos animamos a, a, a participar... ...de proyectos creativos con uh -huh. los demás... ...me encantó... ...nos vamos a Escorpio... ...a Escorpio, a la Casa 8... ...y los que tenemos es... ...los que tienen eh, Acuario en la Casa 8... ...en el caso tuyo... ...vos tenés una partecita también, Dani tengo en la casa 8 de escorpio tenés acuario y ah. esa casa acuario se ve movilizada por esto por lo que estuvimos hablando no de eh, por ahí de, de ver tu mejor versión de, de sanar heridas del pasado eh, de lo emocional de lo vincular eh, por ahí ver eh, qué cosas hay que cambiar transformar romper eh, que ya no sirven que ya solamente lo que hacen es eh, tener peso eh, y no poder dejarte avanzar a lo acuariano confiar también, dar esa confianza no eh, a, y soltar todo el pasado. Uh -huh. eh, en tu caso también, que tenés una parte ahí, eh, en, en confiar, en, en, en poder, en saber que eh, la contención también puede venir del entorno. ¿sí? Uh -huh. Confiar en los grupos, en el amigo, no el amigo del alma. Buenísimo. Después de Scorpio... Sagitario. Sagitario. ay Es Venimos mi signo preferido. En, Yo, ¿en amo, amo toda la gente de Sagitario, son todas buenas personas, alegres, todas las personas que he Optimistas, conocido. Optimistas. Sí, son divinas. Con esa fe, ¿no? Sí. rentable. Eh, los que tienen acuario en la Casa Nueve, bueno, ahí van a poder, eh, en esta temporada, poder conectar con, con esto que va más allá de, de, de Dios con el universo. Es una, buena, es una buena temporada para el Sagitariano para conectar, para hacer rituales, uh -huh. para conectarse con con el universo, con los astros, con la luna, eh, la ciclicidad o lo espiritual. Puede ser que también necesiten un cambio totalmente radical de creencias, ¿por qué no? Uh -huh. Que la puedan eh, incorporar ahora en esta temporada. Bien, y seguimos con Capricornio. Con Capricornio, la casa 10, los que tienen acuario en la casa 10, y bueno, ellos son los que eh, en su profesión, si ¿sí? es la casa de la profesión, pueden estar eh, mejor eh, pueden buscar algo algo creativo, algo totalmente que los saque de la rutina, porque por ahí el, la persona que tiene eh, Acuario en el medio cielo se va a destacar siempre por hacer cosas muy creativas o fuera de lo común. Entonces, continuar enriqueciendo eso, eso que lo hace tan original y que también puede dar un aporte muy creativo. Al que equipo. hoy es su último día. Claro. Esta eh, mañana cambiamos de. y ya, de, ya hablamos de, de Acuario. Y ahora viene, bueno, eh, bueno, los acuarianos, los Ajá. que tienen acuario, acuario. Eh, en la casa 11. Sí. Sí. Eh, bueno, ellos están en, bueno, cumpliendo años, eh, los que tienen en la casa 11, por ahí no tienen el sol, pero tienen otros planetas, también se van a ver este, movilizados. Eh, sobre todo porque, eh, bueno, es la casa de, de los amigos, de, como venimos diciendo, de, es la parte más social, quizás uh -huh. estén más sociables que nunca ahora. Eh, así que. Eh, trascendiendo eh, límites de creatividad y, y creo que con más fuerza uh -huh. los que tienen Acuario en la casa 11. ¿Y, y la, con? Dos Pisis. Pisis. la dos es piscis, La dos es y los piscianos eh, Acuario en piscis, los que nos viene a, a, a traer es también a trabajar, a, a diluirse, a confiar, a tener fe, eh, a creer que hay más cosas después de esto, uh -huh. ¿sí? um, a, a darse, eh, a pensar en proyectos que tengan que ver con el beneficio del otro, a ponerse en el lugar del otro, uh -huh. a, sobre todo, no sé, a, a los, los invito ¿no? a, a incorporarse en causas que puedan ayudar a otros seres vivos, no sé, o, a refugio de animales. Eh, algo que, que puedan ayudar a la comunidad, no sé, también las chicas estas que, eh, que juntaban botellas de amor, uh -huh. eh, la parte ecológica, o sea, en realidad están todos invitados con esta energía acuariana uh -huh. a involucrar a involucrarse en proyectos donde la comunidad se vea beneficiada. Bien, ¿sí? bueno. ¿sí? Pasamos por Nati, todos los signos tremendo. y su relación con acuario la Restire verdad. Respire ahora. <ríe> sí. Por la bombardeamos. Pero qué necesario que sea. Y hay este que tema. tener todo eso en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí, por ahí, bueno, es que en realidad, eh, lo que le digo a la gente, hay que vivir todo su mandala. sí Si viene vos sos un sol en cáncer, pero tenés que vivir todo tu mandala. Desde... ¿Viste? Sos un sol. Yo, yo tengo algo. No, en que ca... el sol no en cáncer. Sé, pero pero el, vos, vos sabés que a mí me pasa algo raro, porque, viste que el canceriano tiene esta cosa de pegote, sí. familia, sí. hogar. Uh -huh. Tengo mi parte familiera, me gusta estar en mi casa, uh -huh. pero soy todo lo contrario. Ajá. Soy callejero, Buenísimo. salidor, digo, no, no soy un canceriano demasiado ver, típico. ¿por qué? Porque, no estoy buscando el amor por la calle. Claro, es que se vive todo el mandala de una manera <risa> distinta. si sí, No somos solamente ese signo ¿no? de cáncer, sino que tenemos un montón de escenarios de la vida en los cuales nos vamos desempeñando de una manera distinta. Y también tenemos esos actores que en ese escenario de la vida, que son los planetas, nos hacen el cortocircuito o se ponen eh, el traje, ¿no? Uh -huh. Con la energía de ese escenario y la energía que ellos traen natural, claro, ¿no? Claro.